lo que se más va a menos ya, el agua es prioridad y es a 10 años de la concesión del agua y es una batalla por el agua en Puebla el pasado 26 de diciembre de 2013 se firmó el título de concesión para la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillados alineamiento y disposición de aguas residuales en los municipios de Puebla de la San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amosopa. La concesión se otorgó por 30 años en favor de la empresa denominada Servicios Integrales SRCB, mejor conocida como Aguas de Pueblo. En consecuencia, el vencimiento de este contrato es para el año del 2043. En este año se cumplen 10 años del otorgamiento de la referida concesión, es decir, ha transcurrido apenas una tercera parte del plazo por el que fue otorgado. En los tres años que llevo en la presencia del PRD, la problemática de la gente en la calle nos comenta, yo la resumo en tres temas. El uno es servicio carísimo, cobros excesivos de tarifas, en los 10 años de la concesión ha subido 120 el precio por metro cúbico del agua. Se seguirá subiendo cada trimestre, eh, además de los altos costos que tienen los servidores. En el año 2016 costaba 10 pesos eh, en promedio el metro cúbico de agua. De, el día de hoy cuesta 22 pesos en promedio ese mismo metro cúbico. Solo en este año...